Chingaza a tu reputísima madre, culero, arriba la maña puto, eh, tu mamá ni verga, hijo de perra, es bro. Puto. Arriba la maña, puto. chingas a tu madre. Eh, chingue, puto. Chingas a tu madre, pendejo. I want, pendejo, puto. Chingas a tu puta madre cada vez king, que ves. Chingue, chingue, ching, ching, Chingas I a tu putísima madre, pendejo. Chingas a tu madre, cómo le <laughs> puto. Uh, Shut up. <laughs>